Te damos la bienvenida a la Feria de Carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. En este evento vamos a conversar con profesionales sobre la oferta académica para el 2021 en las Tecnicaturas Universitarias y Carreras de Grado que la Facultad tiene para ofrecerte. También vamos a recorrer los servicios que la casa tiene para nuestros estudiantes y el período de articulación Ingreso 2021. Pedimos que en esta primera parte del evento mantengas tu micrófono silenciado para una mejor calidad de sonido. Las preguntas serán habilitadas en el chat y en nuestras redes sociales. Gracias por sumarte a este evento virtual para apostar a tu futuro universitario.